Buen día a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy eh, en el primer congreso iberoamericano de ciencia abierta, eh, que es un congreso bien especial porque es un congreso eh, convocado por la sociedad civil en el marco de la celebración del primer año de las recomendaciones UNESCO sobre ciencia abierta. Y eh, adicionalmente a eso creo que es el primer congreso que hacemos como Comunidad Iberoamericana de Ciencia Abierta. Entonces esto es así como la felicidad absoluta. Eh, gracias por haber postulado sus experiencias para, para este congreso. Hoy en, en esta sala vamos a tener dos temas principales. La primera es lo que tiene que ver con ciencia ciudadana y participativa, experiencias y metodologías. Y... El segundo es mecanismos de evaluación incentivos e incentivos a indicadores, eh, lo cual creo que además es muy acertado porque justamente parte del problema de la ciencia ciudadana vista desde la academia es ver el tema de los incentivos y todo el tema de la evaluación de las ciencias para poder impulsarlo. Eh, cada uno de nuestros ponentes aquí presentes va a tener 15 minutos para su exposición, cinco minutos de preguntas. Eh, vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo para que eh, no tengamos que extendernos y podamos terminar a tiempo. Entonces, le voy a dar el paso, si sí, a menos de que Cristian o Aileen tengan algo adicional que necesiten decirnos, voy a darle el paso a la primera persona, a nuestra primera ponente. ¿No? Muy bien. Eh, vamos a empezar con eh, la ponencia 20, monitoreo participativo de la biodiversidad en la Ciénaga de San Silvestre, Barca, Barranca Bermeja, eh, con un representante de Santander, Colombia. Buenas tardes para todos, mi nombre es Cindy Martínez, hago parte del Instituto Alexander von Humboldt eh, y el día de hoy les voy a presentar la experiencia del monitoreo participativo de la, de la biodiversidad en la Ciénaga de San Silvestre en, en Barranca Bermeja, Santander. Aquí lo más importante y lo clave que les quiero contar es que el monitoreo participativo es un proceso que consiste en la generación de información de manera sistemática, pero eh, incluye o vincula a las personas desde el paso número uno, como están viendo acá en el ciclo de monitoreo. Este ciclo tiene ocho pasos. El principal se centra en entender el problema, el segundo en plantear los objetivos, el tercero en identificar las preguntas y en cómo empezar a formar o conformar esas formas de eh, capturar los datos en territorio, el quinto en sistematizar, el sexto en analizar y el séptimo y el octavo en evaluar y en, pues en divulgar la información que se logra a través del, del monitoreo. Este se diferencia de un proceso de evaluación porque se desarrolla de manera periódica y en un, en un plazo mayor a tres años. Bueno, el monitoreo participativo entonces, eh, como les decía, es un proceso que involucra a las personas, pero además de involucrarlas, vincula las necesidades eh, socioecológicas territoriales. Es decir, que es un proceso mucho más aterrizado, eh, facilita la participación y el diálogo de las personas, eh, generando de alguna manera un proceso mucho más eh, adecuado y con mucho más eh, aterrizaje en territorio. En, bueno, en el caso que les estoy exponiendo el día de hoy, nuestra misión era desarrollar eh, todo el ciclo de monitoreo eh, y buscar pues, como unas respuestas asociadas a ese cuidado de, la, de la, eh, la conservación de la biodiversidad de Barranca Bermeja. El estudio se desarrolló en la localidad de Campo Gala, ubicada en el municipio de Barranca Bermeja, en el norte de Colombia, en, eh, más específicamente en el departamento de Santander para quienes no sepan dónde queda Colombia, Colombia está en el norte de, de, de Sudamérica. Bueno, como diseño metodológico, ¿cómo llegamos a Campogala? Primero se hizo un ejercicio de priorización de zonas de trabajo, posteriormente se hicieron unos diagnósticos socioecológicos, es decir, que estábamos buscando identificar cuáles son esas complejidades que tiene el territorio en términos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. Eh, posterior a esto y como haciendo un ejercicio de priorización, Identificamos que Campogala tenía un fuerte potencial de trabajo por, con las comunidades debido a que ellos ya tienen unos procesos adelantados de trabajo eh, como asociaciones campesinas y asociaciones de pescadores. Entonces, una vez tuvimos esta priorización, procedimos a hacer, a hacer la presentación del, del ejercicio de monitoreo y a implementar, a invitar a las personas a participar en el ejercicio de monitoreo. Y aquí es muy bacano contar esto porque. Las personas eh, se sintieron altamente interesadas en, en entender y hacerle preguntas a su territorio y ya pues el proceso fue, duró cerca de un año y medio eh, y ahorita en abril de, realizamos una divulgación de resultados. Entonces voy a contar un poquito cómo se, cómo se llevó a cabo este ejercicio. Entonces la implementación de la estrategia fueron ocho encuentros participativos en los que se incluyeron eh, capacitaciones en qué es el monitoreo participativo de la biodiversidad, en el registro y captura de datos, en el análisis de los datos, tratamiento eh, y manejo de aguas domiciliarias, porque parte de uno de los problemas era entender qué era lo que estaba pasando con el agua allí en territorio. Y eh, también desarrollar estrategias de divulgación participativa, cómo ellos pueden empezar a comunicar mejor esas preguntas y esas respuestas que estaban adquiriendo tras del monitoreo. Bueno, entonces, en los primeros encuentros lo que hicimos fue planear y entender los problemas ambientales del territorio. Entonces uno puede encontrar un sinnúmero de problemas en un territorio, pero siempre hay uno central y en este caso, además del atropellamiento, la contaminación, las quemas y la falta de participación, el ejercicio central de ellos, el problema central que ellos querían entender era el estado de la calidad del agua, de los cuerpos de agua donde ellos trabajan, viven, eh, eh, se bañan con los que se alimentan. Y tienen una fuerte preocupación porque han sentido que se han reducido las poblaciones de peces, especialmente el bocachico, el varamiento de manatíes, los manatíes son una especie altamente indicadora del al estado de la calidad del ecosistema y si, el, si se aumentan los varamientos a lo largo del año, está implicando eh, varios cambios en el ecosistema y también pues, la presencia de enfermedad de las, de las personas en piel. Ellos consideran que hay un desbalance en el ejercicio de conservar y de cuidar la ciénaga. Hay una fuerte... Eh, problemática con eh, la industria porque esta zona es una industria altamente petrolera de, de explotación de hidrocarburos eh, para ellos eh, el, la contaminación de los cuerpos de agua cada vez se hace más evidente en específico porque ven sustancias sobre el espejo de agua eh, es muy difícil predecir las lluvias, las lluvias cada vez son más agresivas y cortas eh, son olorosas eh, y pues los, en los peces bueno un cambio en la piel de los peces la vengan más grasosa y también en el tamaño Respecto a eso, ellos dicen que la pesca es la principal fuente de sus ingresos económicos, es decir, que si se pierde, ellos perderían también en términos de bienestar. Eh, es la que garantiza el disfrute de la naturaleza y, por supuesto, proviene, eh, prevé el bienestar. Entonces, de aquí, a partir de esta problemática, las personas definieron cuál es el estado del Caño San Silvestre y la Ciénaga San Silvestre de Llanito, son tres cuerpos de agua. Aquí les muestro entonces. Ciénaga de Llanito, Caño San Silvestre, Ciénaga de San Silvestre. Y para evaluar ese estado, las personas escogieron tres elementos o tres objetos de monitoreo específicos. El agua, porque es indicador de estado de depresión. El manatí, porque es indicador de estado de calidad. Y el bocachico, porque es el indicador de bienestar futuro. Entonces, para ello, entonces, lo que hicimos fue generar un kit de monitoreo en que incluía una libreta de campo donde eh, estaban todos los formatos de registro para agua, para Boca chico y para manatí, donde se definían tipos de cuerpo de agua, algunas características físico-químicas del agua y características en específico de observación. En el caso del bocachico se definían unas áreas de pesca, una observación directa sobre la presencia de alevinos o de mortandad, las, las características físicas del animal, y en el caso del manatí, como es más difícil de observar, solo se desarrollaban observaciones directas y eso se registraba en la libreta. Eh, una vez diseñada pues, la libreta, lo que hicimos fue irnos a campo a capacitar pues, a las personas en el ejercicio de captura de datos y a entender qué eran esos cambios físico-químicos del agua, cómo era que estaban viviendo los, los bocachicos y los manatís, en estas ciénagas y eso cómo está afectando su salud respecto a lo que ellos estaban encontrando. Eh, una vez entonces se desarrollaba toda la capacitación, lo que ya se les entregó fue a ellos como que, se, eh, como que se adueñaran del proceso de monitoreo. Entonces ellos se convocaban a través de WhatsApp, se dividían las tareas, registraban todos los datos en campo, y posteriormente nos los enviaban para que nosotros les empezáramos a ayudar a sistematizar y posteriormente nos fuéramos con ellos a analizar los datos. El balance general del ejercicio es que logramos 35 eventos de agua, 12 eventos de manatí nomás, como les contaba, es un evento difícil de desarrollar eh, porque son muy tímidos los manatís. Eh, desarrollamos 4 eventos de boca chico, era muy difícil desarrollar agua al mismo tiempo que boca chico. Y estos eventos se desarrollaron en 12 puntos activos de monitoreo y participaron 18 personas, entre eh, la mayoría de ellos, cerca de un 70% eran mujeres. Los resultados, bueno. Las zonas con mayor presencia de metales pesados o con mayor afectación eh, fueron Palo Tal y Caño Rosario, que es donde ellos principalmente pescan y es una gran preocupación porque el estado de salud de esos ecosistemas puede estar afectando ya directamente la salud de sus cuerpos. Eh, un, un punto, el Tesoro, que es otra zona de pesca, presentó solo en uno de los eventos altos niveles de cobre, eso puede verse que aumentaron las lluvias y se movieron eh, los, las, las sustancias en el río. El punto del estadero es utilizado eh, la gran mayor, en mayoría del de, de tiempo como un área de turismo y se presentó eh, muchas veces malos olores y presencia de basuras y esto, que, esto implica que se debe desarrollar un mejor manejo en el ejercicio del turismo. Y la zona de aguas de barranca que es donde ellos eh, evidencian que se arrojan las aguas servidas eh, presenta altos niveles de acumulación de, eh, de hierro, pues obviamente ahí está la razón central, sin embargo no presentó unos altos índices o indicadores de metales pesados. Ellos consideran que en términos de acciones, eh, se deben desarrollar acciones colectivas e individuales. Al principio, cuando llegamos al territorio, para ellos era muy difícil poder contar con la ayuda de alguien, con alguna ayuda de institución, porque la confianza se había perdido. Hoy en día, ellos consideran que con estos datos que ellos capturaron en el territorio, pueden discutir con las autoridades, establecer puntos de alerta, mantener mejor... Esas actividades de limpieza y restauración, porque es importante restaurar esas áreas que están dañadas o afectadas por eh, la contaminación. Eh, actualmente ya ellos están desarrollando una red de trabajo conjunta y consideran que es necesario continuar con el monitoreo. Entonces ellos lo están desarrollando ya no en compañía del Instituto, sino lo están haciendo ellos como asociaciones de pescadores. Ellos proponen individualmente no pescar en las áreas donde ellos sienten que es peligroso por temas de salubridad. Ellos eh, consideran implementar mejor las recomendaciones para el manejo del agua, no capturar el agua directamente de la cienega, pues, teniendo en cuenta que ya encontraron los efectos colaterales, eh, y no exponerse o evitar bañarse en esas aguas contaminadas. Eso es lo que ellos dicen. A manera de conclusión, el proceso de monitoreo permitió que la comunidad expresara una fuerte preocupación sobre el estado de la calidad de sus recursos. Se mostró muy escéptica al inicio, pero actualmente ellos son quienes nos están informando cómo se están desarrollando los monitoreos, qué se debería hacer ahora, con quién deberíamos comunicarnos, con quién deberíamos acercarnos, están encontrando en la solución. Eso es parte también de las reflexiones que nos eh, genera la ciencia participativa y cuando se incluye a las comunidades en los procesos eh, de investigación. Ya se le recomendó a la empresa que incluya los resultados arrojados por el análisis de físico-químicos porque si bien son indicios, los indicios ya están alertando sobre algo y es que hay presencia de eh, metales pesados en las diferentes zonas de la, de la, del caño y de la ciénaga. Y pues la idea también es como que a partir de estos ejercicios el instituto pueda continuar actividades de fortalecimiento, especialmente en restauración y en manejo de recursos de, de recursos naturales eh, por ello también se están involucrando en nuevos ejercicios de monitoreo participativo. Perdón la demora, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Muy bien, pues muchas gracias al Instituto Bon Humboldt por compartir la experiencia, esa experiencia para quienes venimos trabajando temas de ciencia ciudadana, es bien bonita, Yo les recomiendo, revisen la página del Instituto para que puedan conocerla más de cerca. Eh, vamos a iniciar con el ponente número 29, significando el reciclaje a través de la confianza. Bueno, muchas gracias, eh, Johanna, eh, y gracias a, a todos. ti, Cristian. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Hola. Perfectamente. Perfecto. Bueno, ahí, ahí estoy compartiendo en pantalla. Bueno, eh, la, la experiencia que queríamos compartir con ustedes hoy es una experiencia de, de mapeo participativo y de un proceso participativo de fortalecimiento de una asociación de recicladores que llevó a la, al desarrollo, al diseño y al desarrollo de un piloto de recolección eh, diferenciada de residuos sólidos en, en Asunción, Paraguay, eh, que luego a, a través de, de una metodología mixta eh, eh, pudimos evaluar eh, su impacto en distintas dimensiones del, de lo que fue, digamos, el fenómeno de, eh, de, de, de lo que es un poco el dilema colectivo del, del reciclaje, como le llamamos. Y, y le, le dimos este título de Dignificando el Reciclaje a través de la confianza, porque el principal impacto que, que observamos tiene que ver con la confianza y es lo que vamos a estar un poco comentando en, en estos breves minutos. Este es un trabajo que venimos haciendo. Eh, desde el programa de la Nación Unida para el Desarrollo en Paraguay, eh, específicamente a través del laboratorio de aceleración del PNUD aquí en, en Paraguay, que es una pequeña unidad de investigación y desarrollo que se centra mucho en eh, implementar estrategias de investigación, acción participativa y de ciencia eh, participativa, ciudadana, diseño centrada en las personas, entre otras metodologías. ¿En qué consistió mi barrio sin residuos? Mi barrio sin residuos fue un piloto de eh, recolección diferenciada de residuos sólidos que se implementó en, en Asunción, Paraguay. Asunción es una ciudad que no tiene todavía un, un servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos eh, formal establecido. Entonces, este, era como, eh, este piloto fue la primera experiencia de un servicio eh, de esas características. Eh, el servicio llegó a 124 hogares en cinco barrios de la capital paraguaya e involucró a cinco recicladores de, de base como los proveedores del servicio directamente en los hogares. Los recicladores de bases básicamente recorrían los hogares y establecían un vínculo directo, una relación directa con los hogares eh, y familias que, a, a quienes proveían el servicio de retirar eh, los residuos reciclables que luego ellos eh, lo, los acumulaban y los vendían en el eh, en el mercado de alguna forma de, de, de, reciclar, de reciclar de Asunción Estos recicla, el grupo de recicladores forma parte de una asociación de recicladores de, de un barrio en la capital de, de Asunción con quienes a través de un proyecto del PNUD veníamos trabajando ya en distintas estrategias eh, y procesos para encontrar formas de, eh, de incrementar la asociatividad, de fortalecer de alguna forma la, la, la asociación eh, en, en su proceso hacia, hacia la formalización como una asociación. ¿Cómo, cómo, cómo fuimos trabajando esto y cuáles fueron los aspectos participativos y de alguna forma de ciencia ciudadana del, de este trabajo? Eh, en el año 2020, eh, cuando, cuando empezamos a trabajar con esta asociación, una de las primeras preguntas que, que, que surgieron tenían que ver con tratar de entender cuál es la experiencia de alguna forma diaria de un reciclador de base en la, en la capital paraguaya. Eh, y, y a partir de esa pregunta y teniendo en cuenta de alguna manera el, el objetivo de poder entender eh, eh, la experiencia en todas sus dimensiones, iniciamos un proceso de mapeo participativo que, que tuvo como que dos aristas. Por un lado, mapear las rutas del reciclaje en Asunción. Trabajamos con 10 miembros de la asociación eh, siguiendo de alguna forma sus rutas, marcando con ellos eh, los puntos de de parada y los distintos tipos de reciclables que iban recolectando y las dinámicas que se, se iban dando a lo largo de esas rutas las, las barreras que enfrentaban los problemas eh, la, la, las frustraciones las alegrías, etcétera como para poder de alguna forma en conjunto con ellos generar un conocimiento y un mapa de sus rutas pero también un mapa por otro lado de sus experiencias diarias de recolección eh, este proceso de mapeo participativo tuvo por un lado un, un componente cuantitativo eh, de mapeo geoespacial con, con los recicladores, pero también tuvo un componente de más de trabajo cualitativo y de etnográfico, trabajando eh, durante todo un año eh, a través de entrevistas, a través de talleres participativos, de grupos focales, donde fuimos de alguna manera eh, conociéndonos, tanto ellos como nosotros, eh, la experiencia del reciclaje en Asunción. Y ese, ese tipo de, de, de mapeo también generó una serie de insumos de información que fueron luego eh, se fueron de alguna manera socializando con toda la asociación y se convirtieron en en una especie de el prototipo de un sistema de información de la del, del, de la asociación de recicladores del barrio de San Francisco y que nos llevó a establecer un proceso más a más largo plazo que todavía continúa hoy eh, de fortalecimiento de esta asociación donde trabajamos de manera continua para encontrar estrategias de, de fortalecimiento de la de la asociación. Eh, para entender un poco en general el, el, el, el, el, el método de alguna manera del laboratorio de aceleración del PNUD, eh, como, como, como laboratorio eh, realmente llevamos adelante procesos de investigación aplicada que tratan de generar aprendizaje y conocimiento desde la acción que se realiza para el desarrollo eh, a nivel comunitario, a nivel local, a veces o a veces también a nivel más, de mayor escala. Eh, nuestro método se centra un poco en esta matriz de aprendizaje que que trata de atravesar de alguna manera estas tres grandes frases, una, una, una fase de descubrimiento, que es la fase donde de alguna manera nos hacemos preguntas para entender el problema, es la fase en la que nos colocamos en una posición donde no sabemos lo suficiente sobre un problema que queremos explorar y tampoco sabemos su, eh, suficiente sobre las posibles soluciones. Eh, a partir de ahí, cuando ya empezamos a entender un poco el, la problemática, eh, podemos empezar a pasar una etapa más exploratoria y aplicar métodos de exploración donde ya sí in, eh, podemos de alguna manera integrar eh, estrategias de diseño centrado en las personas, explorar posibles soluciones, generar algunas hipótesis que finalmente nos llevan a experimentar intervenciones de una, desde una perspectiva eh, experimental en el sentido de que queremos generar eh, y validar las hipótesis y generar conocimiento para poder aprender qué funciona y qué no en el marco del desarrollo económico y social. En, en lo que se refiere al descubrimiento en este proyecto, cuando empezamos, eh, nos preguntábamos esta pregunta de cómo es el día a día de, de un reciclador de base en Asunción, qué factores influyen en, en su experiencia y sobre todo en la productividad de las actividades del reciclaje, de alguna manera. Eh, cuando fuimos de alguna forma eh, entrando en este proceso de mapeo participativo con ellos, fuimos empezando a entender un poco las distintas dinámicas, tanto de, de, de, del trabajo mismo del reciclaje como de la integración de este trabajo con sus otras dimensiones de experiencia diaria, con, con sus tareas de cuidado en el hogar, por ejemplo, empezamos a entender que era necesario para poder de alguna forma trabajar con, con la asociación, eh, buscar un, una forma de establecer un proceso participativo de fortalecimiento que incremente por un lado la productividad, pero también pueda mejorar continuamente las prácticas cooperativas de la, de la asociación. y La idea era cómo establecer este proceso de tal manera que sea un proceso participativo, un proceso donde realmente surja eh, donde sea una conversación activa con ellos eh, y, y no sea de alguna manera algo que viene de afuera o algo que se pueda imponer eh, eso nos llevó de alguna forma a esta etapa de exploración donde empezamos a explorar de repente alternativas el, el uso del mapa como un sistema de información eh, explorar de alguna manera el diseño de nuevos eh, de, de, de, de, de intervenciones en sus motocarros como como una estrategia para mejorar sus sus posibilidades de recolección diaria, entre otras muchas cosas que fuimos haciendo. Y ese proceso participativo nos permitió también construir de alguna manera una, un conocimiento muy, muy, muy, muy, eh, muy eh, ya profundo de lo que eran sus rutas y lo que es un poco la cuenca de reciclaje, como le llamábamos, del barrio San Francisco y que en ese momento nos llevó a intersectarnos con otros actores, eh, en este caso eh, actores del, del sector privado como Coca-Cola eh, y actores también del gobierno y la sociedad civil que venían ya también explorando desde su lado la posibilidad de llevar adelante una iniciativa eh, piloto de recolección diferencial. Entonces cuando llegamos a ese punto que, que estos actores también estaban de alguna manera explorando la posibilidad de un piloto de, re, de recolección diferenciada, y nosotros también estábamos como en ese proceso de identificar posibles intervenciones que conecten a los recicladores con los hogares, eh, nos juntamos y surgió la iniciativa de Mi Barrio es un Decido, que de alguna Cristian, manera trataba de... Sí, vamos cerrando, por favor. Vamos cerrando, sí. Eh, de alguna manera, esta iniciativa se centraba en tratar de eh, explorar esta hipótesis sobre cómo el establecimiento de vínculos de interacciones entre recicladores y hogares puede de alguna forma llevar a la productividad de reciclaje. Y lo que descubrimos en ese proceso es que el camino intermedio para llegar ahí es la confianza. El, entonces, eh, integramos al piloto una estrategia de evaluación de impacto que consistió en tener un grupo de, de intervención eh, enfocado en los hogares que fueron invitados a participar del piloto. En total eran 79 hogares. Y hay un grupo de hogares excluidos que manifestaron interés, pero no pudieron entrar porque no entraban en los barrios que intersectaban con las rutas de los recicladores. En ambos grupos aplicamos una encuesta de evaluación de impacto sobre confianza y prácticas de reciclaje, que eh, finalmente arrojó los siguientes resultados principales. La dignificación del trabajo de los recicladores como principal resultado. Pudimos observar de manera cuantitativa un incremento de 38% de confianza entre recicladores de base y los hogares participantes del, del piloto, y, este, traba, y este, este resultado fue de alguna forma un resultado estadísticamente significativo. Los participantes del programa mostraron mayores niveles de confianza hacia los recicladores y estas diferencias eh, pudieron, fue, pudieron medirse de una manera estadísticamente significativa. Y lo que podemos asegurar entonces es que los participantes de este piloto, a través de esta interacción y este vínculo con los recicladores, confían ahora más en los recicladores y abren el camino a que, se pueda como que articular un camino hacia un incremento en la productividad. Y con esto termino, eh, de alguna manera hicimos también una serie de evaluaciones cualitativas, talleres, grupos vocales y, y otras estrategias eh, como, como son las culturales, que nos arrojaron una serie también de, eh, de relatos cualitativos que confirmaron esa hipótesis cuantitativa de que lo que de alguna manera cambió luego este piloto y lo que cambió a través de esta interacción directa entre recicladores y hogares y la, el establecimiento, establecimiento de vínculos de confianza fue la dignificación del trabajo la, la resignificación de este trabajo de reciclador como algo que realmente eh, es un trabajo digno que, que antes se observaba como un trabajo tal vez eh, en, no valorado sin embargo ahora era valorado por los propios recicladores con mayor intensidad y también por las familias que de alguna manera entendieron y empezaron a valorar mejor el valor de sus servicios y bueno, me quedo hasta aquí y abierto a cualquier pregunta y reflexión que, que puedan surgir del público o de los demás panelistas. Muchas Maravilloso, Cristian, muchas gracias. Es interesante ver cómo Ciencia Ciudadana se va abriendo paso desde distintos aristas, en este caso, eh, este, este tipo de instituciones no gubernamentales. A mí me queda una pregunta para ti y es cuando estuvimos viendo temas de ciencia ciudadana con el grupo en Colombia, nos dimos cuenta de que uno de los grandes problemas que tienen los equipos de ciencia es establecer los, las relaciones de confianza con la ciudadanía. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Entiendo que hubo confianza entre los hogares y los recicladores, pero ¿qué pasó con el equipo de, investigador y los, de investigación y los recicladores? Esa es una muy buena pregunta, Joana, y... En, en nuestra experiencia, ese proceso de construcción de confianza es un proceso realmente que toma tiempo y que requiere, sobre todas las cosas, eh, asumir un compromiso con la comunidad que va más allá del proyecto de investigación de alguna manera y que significa mantener esa relación de alguna forma más allá. Entonces, en concreto, por ejemplo, eh, eso nos llevó a, en conjunto con el, con, con el equipo del proyecto Asunción Sustentable, que, que era como que el contenedor de esta... De toda, esta, de toda esta investigación, nos llevó a establecer una estrategia para tener presencia continua en la asociación, en este caso a través de un trabajador social que pueda permanecer y que pueda mantener como un vínculo activo entre nosotros como investigadores eh, y el grupo de recicladores. ¿verdad? Nos llevó también a asumir compromisos de alguna manera más allá de, de los objetivos del, del proyecto, porque fuimos viendo necesidades emergentes, eh, por ejemplo, cuando surgieron necesidades de eh, capacitación en, en, en habilidades digitales para poder de alguna manera aprender a, a gestionar la información del, del grupo, eh, nosotros mismos nos tomamos como que la apuesta la de ir, estar ahí presentes, de hacer esas capacitaciones, de poder hablar con ellos. Eh, implicó también establecer de alguna manera una relación que va más allá del, del, del, del vínculo de investigación y se convierte casi en una especie de, de amistad con, con, con los recicladores, ¿verdad? Que, que ya te consideran parte de alguna forma de la comunidad, y implica continuar esa relación aún ahora que, que por ahí este, este proyecto en particular ya terminó, pero continúan otras intervenciones y otras acciones. Entonces, nosotros continuamos eh, relacionados con ello. ¿verdad? Y creo que es muy importante poder mantener ese vínculo para poder, eh, eh, por un lado, seguir construyendo la confianza y, por otro lado, no, no romperla ¿verdad? de alguna manera. Eh, entonces, yo creo que en, en, en gran medida, el, el gran desafío es saber que cuando uno establece un proceso de ciencia ciudadana como, como este, eh, uno entra a una comunidad, llega a la comunidad, pero probablemente ya no se va a ir. ¿no? O sea, uno se va a quedar. Eh, tal vez no, pues, tal vez ya no vamos a hacer las mismas actividades, pero va a quedar conectado, van a haber grupos de WhatsApp donde uno va a seguir eh, estando conectado, van a haber amistades que se van a crear en Facebook o en otras redes sociales y ese tipo de cosas eh, uno tiene que saber que, que se, se van a mantener y que eh, asumir el compromiso de mantenerlas también, de seguir como que eh, no, no, no, no borrarse del todo, sino que seguir permaneciendo por lo menos en, en la relación. Muchas gracias, Cristian. Vamos a continuar entonces con diseño de marcas indígenas en Ecuador, caso Cuchapuku, y se prepara laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas. Si tienen alguna pregunta y en medio de la, de la intervención la van poniendo en el chat y aquí la vamos recogiendo, ¿vale? Buenos días, ¿me escucha? Perfectamente. Qué gusto, aquí un saludo desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, estoy ahorita en Santelena, Ecuador, mejor dicho, estoy en otro lugar, pero bueno. A ver, voy a compartir la diapositiva. Vamos a hacer esto por breve para ver si avanzamos con el tiempo. A ver, ahí lo pueden ver, ¿no? A ver, les, les comento un poco la temática. Esto partió de una, una investigación de, de maestría en cuanto a eh, una búsqueda de una visualización para emprendimientos. ¿Ok? Pero viendo eh, de una manera en, eh, un poco más. Eh, autóctona, eh, y se me ocurrió, bueno, buscar emprendimientos pero en comunidades indígenas. de ahí, bueno, de Guayaquil, eh, hago una investigación y comienzo a indagar cómo o dónde puedo encontrar emprendimientos en, en comunidades indígenas, ¿no? Eh, me topo con una asociación eh, de producción audiovisual, quichua APAC, que ellos me recomiendan en Otavalo, eh, en Cochapungo justamente, bueno, la comunidad de Guayaquacungo, las balsas de Totora. Ahí parte un poco la historia. Y voy a avanzar acá. Y okay, bueno. A de todo me presento. Eh, máster en comunicación. Ahorita docente de la Universidad de Santa Elena. La UCE. Hasta hace un mes atrás. Hasta hace unas semanitas atrás. Eh, docente, investigador de tecnológico. Voy aquí, y bueno, quien eh, encabezaba, encabezaba la, esta, esta investigación científica. ¿no? Donde estamos redactando todavía artículos. Y publicamos un libro, inclusive un libro, acerca de los emprendimientos en comunidades indígenas. Ahora sí, parto, me enfoco nuevamente en el proyecto Cochapunco. A ver, este proyecto Cochapunco eh, tiene un valor eh, significativo, innovador y busca justamente la visualización de emprendimientos, en este caso, en comunidades indígenas en el Ecuador. Como les conté al principio, eh, me topé con esta comunidad Huaycopungo, Dentro se encuentra el sector de Cochapunco. A es un lago maravilloso que es el lago San Pablo y dentro de ese lago tenemos el volcán Ibabura. O sea, turísticamente, eh, es increíble. Si ustedes han venido acá a Otavalo, eh, o si no, los invito a que vengan, amigos de, de Latinoamérica, eh, vayan a, a Cochapungo, al Lago San Pablo, y van a ver unos botes gigantes eh, construidos de manera medieval. Eh, bueno, construidos por unos bolivianos, unos alimentos bolivianos, pero recorren el lago, y es como que ustedes transcurren en el tiempo, porque los barcos o los botes están hechos totora. Bueno, totora es una, una madera eh, que nace en, en los lagos, ¿no? Entonces, bueno... Planté esto de aquí, ¿no? Como maestría y como investigación al principio, hacer una investigación que trasciende. Entonces, mi idea era hacer una investigación, bueno, que permita visualizar los rendimientos pero no solamente eh, con temas de función de comunicación, originalmente un plan de comunicación. Fue más integral. Eh, se parte creando lo que es la línea gráfica, la marca, desde el logotipo hasta un manual de marca, un plan de comunicación digital, y a medida que evolucionó el transcurrir del tiempo, ya aterrizaron en el Tecnológico Guayaquil, donde, donde era director de, de, del proyecto de investigación, decidimos también crear artículos y lanzar un libro y hacer ponencias sobre el tema. Entonces es interesante, bueno, que esto eh, permita a nuestros hermanos indígenas eh, darse a conocer. Ok, entonces como digo, la, el objetivo justamente es justamente beneficiar a los moradores del sector de Cochapunco, que está dentro de Cochapunco, Tavalo, Ecuador. Que son parte de 1.1 punto millón de hermanos indígenas ecuatorianos eh, de las 14 nacionalidades que tenemos aquí en el país. Entonces, eh, un poco con la introducción, no? desde el descubrimiento de América, eh, siento, al menos percibo, que nuestros hermanos indígenas han, ido, han vivido en una, eh, tal vez, no decir rechazo, pero sí en un subdesarrollo, eh, y bueno, con, con falta tal vez de, de apoyo, eh, no sé, gubernamental o tal vez eh, educativo. Entonces, eh, muy aparte de eso, eh, creo, y al menos en, mi, en mis recorridos que hice, me pude percatar de que tienen eh, creatividad, tienen arte, tienen ingenio, o sea, son comerciantes pero no, o sea, netos, o sea, son, eh, son increíbles, al menos, eh, nuestros, nuestros eh, hermanos indígenas. Por ejemplo, ustedes, si van a Otavalo, pueden visualizar la plaza de los ponchos, van a ver... Full artesanías, o sea, comercio, artesanías, cosas muy lindas que al menos en la costa del Ecuador no, no hay. ¿no? Entonces, eh, al llegar a Tabalo, al llegar al lago de San Pablo, ya de ahí vas viendo un paisaje maravilloso, aparte de los páramos amigos, y te das cuenta que tiene muchas atracciones turísticas. Entonces, eh, bueno, un poco para comentar acá la historia, Cochapungo eh, significa en español al Lago. Aquí les comentaba esto. Originalmente la investigación era solamente de las balsas de tortora, Como ustedes pueden ver, están construidos eh, un diseño medieval. Eh, ahora son varios botes, son dos. Eh, uno que tiene dos cabezas, eh, que parecen dragones, pero son tigres, o son jaguares, lo he dicho. Eh, y otro, otro, otro bote más, hecho también de Totora, a escala, escala gigante, por decirlo así, con eh, una sola cabeza. Al, al llegar ¿no? al lugar, me topé con estas maravillas y me quedé impactado. Digo, wow, qué increíble. Al menos no, no pensé que me cobraría eso. Y bueno, al ver que manejaban estos emprendimientos eh, en una comuna indígena, justamente los tijuanos indígenas, eh, me permitió un poco indagar más allá. ¿no? Porque, a ver, al llegar a Cochapumbo, que está dentro del Cochapumbo, al ver las balsas y todo doctora, me di cuenta que no solamente estaban las balsas, había más eh, emprendimientos ahí. Había restaurantes. Había angosterías que están construyendo, había juegos acuáticos también, inclusive al frente del lago, el lago es enorme, está el parque, el parque Araque, donde también hay otros botes, bueno, de tamaño normal, ¿no? Pero me percaté que en Cochapumpo podría de alguna manera visualizarse si poder explotarlo. Eh, Manuel, vamos redondeando. Ok, listo. Entonces, bueno, la propuesta es esta de aquí, ¿no? para ser más concreto. Al todo de esta información que les estoy indicando, planteó hacer varias cosas. La creación de un logotipo de la marca de Cochapú, de acuerdo, el diseño de acuerdo a los orígenes, la elaboración de un manual de marca que permite identificar y la cultura de la identidad, y diseñar un plan de comunicación digital que permita la difusión de contenidos online, que permita llegar a mercados nacionales y extranjeros. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, el diseño de la marca, eh, se origina eh, el nombre como tal, eh, Cochapungo justamente del sector, territorio, eh, con la eh, escrito en quichua. Si se fijan, yo estoy escribiendo acá el logotipo con K, con P, muy bueno, Cuchapuncu, porque originalmente sí se escribe en quichua, ¿ok? Y españolizado se dice Cochapun, españolizado, bueno, castellanizado. Pero originalmente es Cochapuncu significa Puerta larga, ¿ok? Ahí como ustedes pueden ver en las indicaciones. En el logotipo, ustedes pueden ver que hay un símbolo, me un ratito, un sombrero, si lo pueden identificar. El sombrero es el... Eh, el sombrero del coraza, quién es el coraza, es un personaje, un ser mitológico, casi un guerrero, era un dios, en la cultura y en Otavalo. Entonces, este personaje aparece en cada festividad y es el protector del sector de, de Otavalo, en hueco punto. Ahora, eh, para procesar un poco más, desarrollar este, esta propuesta, se escribe un manual de marca, donde se recogen nuevamente los insumos para poder identificarlo. ¿no? Aquí se hago un resumen rápido, no voy a poner todas las páginas porque sí me llora mucho más, pero como ustedes pueden ver se desarrolló el manual de marca acorde a lo que se quería proyectar por la marca Cochapunco. Aparte se elaboró un plan de comunicación digital. Originalmente se elaboró un sitio web, se hizo redes sociales, se hizo una actividades y bueno también se hizo correo electrónico. Esto de aquí fue elaborado en el año eh, 2020 aproximadamente, al final de 2020. Claro, le entregué la información a los a los dueños en la comunidad de Cochapunco, pero eh, al parecer Creo que han dejado caer las cosas ahí y me tengo que regresar allá para revisar la implementación del tema. Pero la propuesta está todo armado ahí, está todo listo. En fin, en base a esto, eh, dada esta información, decidimos en el Tecnológico Guayaquil, donde aparte está hace unas semanas atrás, eh, desarrollar un poco más la investigación. Se plantearon hacer artículos científicos, los cuales todavía estamos redactando, pero publicamos un libro justamente acerca de estas experiencias de investigación. El libro está con el código de ISBN, ahí eh, ustedes pueden revisar, pueden verlo en la portada de amiga Alicisa, eh, Bella Flor en Español. Entonces se desarrolló el libro y eh, hemos podido avanzar en otros, más, en otros temas más que estamos planteando, como es el, el proceso de redactar artículos científicos. Ahora sí, un poco la idea o la propuesta, cuál es eh, justamente dar a conocer el sector de Cochacombo, eh, la comunidad de o invitar a, los, a las personas a que recorran, a que visiten. En sí, el proyecto o la propuesta es justamente visualizar ¿no? y, y ¿Y por qué no promocionarlo como un lugar turístico o como ecoturismo? Aparte de la propuesta, maneja temas eh, socioeconómicos, académicos, turísticos. Entonces, es un tema que se lo puede desarrollar mucho más aún, o sea, o la idea es esto y desarrollarlo de cierta manera. Verificar la implementación del, del, del, del, aquí de la propuesta que se ha elaborado. Yupay Chani, muchas gracias. ¿Así rapidito? ¿Así lo corté? ¿Está ¿no? sí, bien, no? Sí, para todos Ok. Eh, bueno, yo no veo preguntas en el chat pero yo sí tengo una y es yo quisiera que nos cuentes un poquito más cómo fue tu interacción con la comunidad en la construcción de la marca en la construcción como del del, del proyecto ok, perfecto el administrador de este, de esto, de este emprendimiento de las balsas que, también, que maneja otros negocios más ahí a ver, esos otros van a hablar eh, la familia y otros moradores del sector de Cochacumbú también son de la comunidad indígena, eh, al plantearles un poco la idea, y eh, estaba un poco escéptico, me reuní con ellos allá en territorio, en situ, en el lago San Pablo, y conversé qué es lo que se planteaba hacer, ¿no? Dale forma, una creación de una marca, eh, y buscar de esa manera, promocionar su sector, o sea, partía obviamente con las bases de doctora, pero era originalmente un plan original, pero eh, al ver que había más emprendimiento, se decidió crear eh, una marca para ellos. entonces, ¿para qué?, Vieron toda la apertura, por aquí, vieron toda la apertura acá los moradores de la comunidad. Y hasta cierto punto estaban, estaban contentos porque, bueno, de alguna manera, se están haciendo dar a conocer, al menos a nivel de para la gente de conmigo. Sea, por porque gracias a, a las entrevistas que se realizaron ahí, a las encuestas que también tuve que hacer ahí, a la, al, al recorrido en territorio, bueno, eh, todo eso lo en redes sociales. Los que me conocen saben, bueno, todo está documentado en internet, en redes sociales. Y de alguna otra manera, permitió ya hacerlo un poco más conocido. Sin embargo, mi insistencia es hacerlo mucho más conocido. Por eso aprovecho estos espacios para eh, invitarlos a ustedes a que participen. La cuestión es, el eh, doctor Aguilar, eh, tengo que ver cómo me reúno con él en estos días, o antes que se acabe el año, porque sí quiero hacer un seguimiento del tema. Yo entregué toda la información pertinente, todo el desarrollo, la marca, eh, inclusive, bueno, con él, el, el, él me indicó, me recordó también unas cosas, inclusive como el señor Logotipo, muy bueno para eso también él, y ahí se terminó de pulir todo el proceso. Pero sí se puede hacer una implementación ideal, verificar qué pasó, cómo está el tema ahí, y después seguir avanzando con la investigación de ver cómo están los resultados de la, del desarrollo y de la implementación de la, de la marca como tal. Vale, muchas gracias Manuel. Eh, laboratorios ciudadanos en bibliotecas públicas se prepara la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares. Buenos días. Voy, voy a ponerlo acá en modo completo para iniciar. Eh, bueno, buenos días. Les voy a contar acerca de los laboratorios participativos en bibliotecas públicas. En la caja de compensación familiar con fama eh, está ubicada en Antioquia, en el departamento de Antioquia en Colombia. Y les voy a contar pues, acerca de esta red y esta experiencia que hemos tenido eh, con un grupo de jóvenes que son los facilitadores de laboratorio en bibliotecas y que, bueno, pues no están acá presentes, pero están en la conversación por todas las acciones que han realizado en territorios. Eh, los laboratorios de bibliotecas de CONFAMA nacieron con una intención y era acercar el conocimiento que había dentro o que hay dentro de las bibliotecas eh, con las comunidades, pero con una intención y la intención principal era enamorar y es enamorar a las personas que asisten a nuestras bibliotecas y que están en los territorios cercanos donde nosotros estamos ubicados eh, al conocimiento a las diferentes ciencias y a, y a los procesos que se generan en bibliotecas primero esa era nuestra intención más como un proceso de, de preguntas de asombro de experimentación y a partir de ahí empezamos a identificar que el conocimiento de las ciencias tenía un potencial muy grande dentro de las comunidades y los territorios porque a partir del conocimiento se empezaban a generar unos procesos y unos proyectos que permitían, a partir de la experimentación, generar unas propuestas y unos proyectos de valor para dar solución a muchas necesidades que surgían en los territorios. Y esto pues muy bello porque es de manera colaborativa, se hace pues tanto con las personas de la biblioteca, pero principalmente con las personas de las comunidades. Eh, los laboratorios de bibliotecas con fama en realidad son esos espacios de encuentro donde hacemos, experimentamos, nos asombramos, nos preguntamos, donde el error es un componente principal para generar conocimiento y pensamiento y a partir de ahí entonces utilizamos diferentes lenguajes las artes, las ciencias exactas, las ciencias biológicas, las ciencias aplicadas y en fin para poder comprendernos, comprender el otro, el territorio y generar como les decía hace un momento estas propuestas de valor ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos un momento donde motivamos la curiosidad hacemos intercambio y transferencia de conocimiento, eh, lo que se hace es proponer unos talleres que sean experienciales, son talleres cortos, que pueden ser talleres conversatorios, eh, experiencias vivenciales, y a partir de allí se empiezan a identificar intereses comunitarios. Entonces tenemos en diferentes líneas del conocimiento, como les mencionaba hace un momento, y eh, lo que se hace son talleres puntuales donde cualquier persona puede participar con cualquier condición o característica y a partir de ahí identificamos unos grupos de interés que pasan a una fase más profunda. Esa fase profunda se llama Crea a profundidad y es apropiación social del conocimiento. Eh, somos unos convencidos de quien hace, crea, experimenta y narra Finalmente lo que aprendió es quien más aprende, el que puede aprender, explorar, experimentar y luego replicar. Esto que aprendió es la persona que más aprende y a partir de una situación identificada en la comunidad, lo que hacemos es con este grupo de personas proponer un proyecto que permita dar solución a, a esa problemática o a esa necesidad o a eso que se quiera mejorar en un territorio. Entran todas las áreas del conocimiento, no necesariamente tienen que ser personas expertas, en algunos momentos hay personas expertas, pero principalmente se valoran y, y se motivan los saberes de la, de la misma comunidad. Entonces es la comunidad finalmente quien a partir de una mediación que se hace a través de las bibliotecas logra encontrar una solución o una respuesta a eso que está ocurriendo. Eh, y pasamos finalmente a otra parte que es la parte de la divulgación científica donde contamos lo que ocurrió o lo que pasó o lo que está sucediendo en este momento. Eso lo hacemos a través de artículos, a través de puestas en escena, por ejemplo si es un tema de laboratorio del cuerpo eh, o hacemos exposiciones a partir de los resultados que ocurrieron en este proceso o tenemos pues como diferentes formas de narrar a través de plataformas digitales y, tra y a través de, de procesos eh, presenciales. En este momento tenemos en la segunda fase unos clubes, unos grupos de interés ya identificados que son eh, de robótica, videojuegos, astronomía, exploración de las ciencias en diferentes eh, áreas, entonces física, biología, química, pero todo aplicado pues a la vida cotidiana. En temas ambientales eh, tenemos una biblioteca de semillas que apenas está iniciando y tenemos un laboratorio radial que en realidad es más un laboratorio audiovisual porque ya tiene pues también otros componentes que no son solamente radiales. Y como procesos comunitarios en este momento tenemos tres que son pues como los más consolidados y los que más tiempo llevan también, uno de ellos es seguridad y soberanía alimentaria, en un sector de la ciudad de Medellín, eh, es una comunidad un poco vulnerable y con ellos estamos trabajando la posibilidad de ellos tener un tema de seguridad y soberanía alimentaria en su territorio. Eh, tenemos una huerta comunitaria con meliponicultura, esta está ubicada en un barrio central, en Aranjuez, de la ciudad de Medellín también. Eh, y allí tenemos procesos, que lo podemos ver en esta imagen, tenemos procesos de siembra, eh, pero siembra urbana. ¿Cómo podemos tener un proceso de, de alimentación urbana, pero sembrando en espacios no convencionales? sabamos vamos por piso Y arreglelo usted mismo, es un proceso bonito porque es con señoras, de una comunidad, de la comunidad de Caldas, eh, y ellas aprenden electrónica y a partir de allí pueden arreglar sus propios electrodomésticos. Y ya para cerrar, eh, bueno, el 90% de los contenidos de una biblioteca corresponden a temas de ciencias, exploran y descubren la vida y por lo tanto para nosotros es un deber importante dinamizar eh, estos conocimientos a partir de procesos que puedan generar mejoramiento en la calidad de vida de los territorios. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo sigo sin ver en el, en el chat eh, preguntas, entonces yo voy a seguir preguntando. Eh, Isa, eh, para las bibliotecas públicas, pensaría yo en América Latina, y en particular en Colombia, eh, un poco la tarea ha sido alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad. ¿cómo uh -huh. ha sido esto de transitar desde la lectura, la escritura y la oralidad hacia los temas STEAM y los temas de ciencia ciudadana? Bueno, en realidad, eh, Joana, nosotros no, pues no diferenciamos, o sea, tenemos dos líneas, tenemos inclusive cuatro líneas pues, estratégicas en bibliotecas de CONFAMA, que son bibliotecas públicas, eh, y cada una tiene pues, su esencia y su foco y su interés. Sin embargo, nosotros tratamos de combinar eh, en los procesos, eh, también la literatura y la lectura, entonces no es un tema ajeno. Ha sido complejo porque, claro, las personas piensan biblioteca y piensan es libros, hora del cuento, ¿cierto? Vamos a, a leer. Sin embargo, nosotros hemos también eh, aprovechado, por decirlo de alguna manera, esos espacios que ya están consolidados de literatura, entonces, por ejemplo, no hacemos una hora del cuento literaria, precisamente pues desde las narrativas literarias, sino que hacemos una obra del cuento científica, articulando, eso sí, como todo el tema de, de la literatura a la ciencia. Entonces, para nosotros la literatura ha sido también un camino de exploración y nos ha permitido acercarnos a las comunidades para poder empezar a generar estos procesos de ciencia. Eh, como te digo, ha sido complejo el camino no es sencillo porque las personas están más acostumbradas a, a, un, tema de, a un tema de poética, de dramaturgia y en fin, sin embargo nosotros pues hemos también como aprovechado eh, ese, ese, ese conocimiento y ese trayecto que se lleva ya con las comunidades para poder acercar, y sabes que Joana, nos hemos encontrado que les encanta, o sea a las comunidades les encanta llegar a una biblioteca y encontrar con que hay un espacio disruptivo desde un conocimiento que para ellos era algo súper alejado, ellos imaginaban la ciencia como una persona de bata en un laboratorio con unos equipos muy sofisticados y se han dado cuenta que la ciencia está cercana completamente a la comunidad, que todos los días y todo el tiempo y, y en todos los espacios, inclusive en una casa, estamos eh, conviviendo con la ciencia. Entonces, ese paso de mentalidad de las personas, de pensar en algo que es completamente ajeno, a que es algo realmente muy cercano, yo creo que eso ha sido lo más bonito. Voy a hacer una pregunta que tengo aquí en el chat que está relacionada, sí. pero te pido por favor brevedad, y es, sí. ¿cómo han conseguido el apoyo de los agentes que han de tomar decisiones y financiar este proyecto? Eh, para nosotros, pues para CONFAMA es muy importante los procesos sociales y sobre todo cuando tiene que ver con un alto impacto dentro de las comunidades. Eh, el proyecto tiene ese alto impacto, entonces a partir de ahí es que se logra. Yo siempre he dicho que uno tiene que hacer muchas veces y luego pedir, por decirlo de alguna manera, pero sí, o sea, cuando uno empieza a mostrar resultados y la relevancia y la importancia que tienen los procesos en la comunidad, ahí es cuando uno, yo creo que uno puede empezar a, a gestionar recursos para estos proyectos. Gracias, muchas gracias. Eh, yo le voy a pedir disculpas a, a la persona que tiene la crítica científica y el acto pedagógico. Tengo una persona del componente de mecanismos de evaluación e incentivos que está por tomar un tren, entonces le voy a dar paso a Peer Community Inn con un modelo de publicación gra eh, gratuito para una ciencia abierta y transparente basada en la revisión por pares y con esta ponencia iniciamos nuestro ciclo de evaluación de indicadores e incentivos. Hola, muy buenos días. me bien, ¿Ven la, la presentación? ¿Todo está bien? Divinamente, sí. Bueno, eh, a, a Lourdes, qué, qué pena, disculpa la... El, el, el cambio, pero realmente no había previsto el tren a esta hora, así que, que me disculpas. Eh, bueno, agradeciendo a los organizadores organizadores del evento por darme la oportunidad de, de, de hablar con ustedes sobre el modelo de Percommunity. Eh, yo soy colombiano, pero vivo en Francia, trabajo en un instituto que se llama el INRAE, Instituto de Investigaciones en Agricultura, y bueno, eh, trabajo en el dominio de ciencias animales, pero tengo ciertos roles en, en el área de la ciencia abierta en mi universidad, que es la Universidad Paris-Saclay. Y también pues, soy uno de los líderes de, de una iniciativa específica que se llama Per Community in Animal Science. Y bueno, si bien dentro de la presentación voy a hacer ciertas críticas sobre el sistema de publicación actual, yo siempre eh, intento decir que, pues, que, que yo no soy ajeno, externo al sistema, pues porque yo continúo publicando en, en las revistas clásicas y también hago parte de, de, de, del consejo científico de ciertas revistas, como, como es el caso de la revista Animal Entonces quiero arrancar con, con un contexto en relación a ciertos problemas del sistema de publicación eh, clásico, uno de estos problemas está asociado con la calidad científica, eh, un sesgo de publicación hacia resultados positivos, eh, ciertos fenómenos como el Harkin, en el cual los investigadores desarrollan la hipótesis después de conocer los resultados. Entonces son, son, son tendencias que van en contra de la ética de la investigación. Eh, y todo eso se debe al hecho de que los datos científicos y los métodos en ciertos casos no son disponibles, eh, y también el hecho de que el proceso de evaluación se desarrolla como una caja negra. Aquí vemos entonces el, el, el, esta, el, la caja negra en el sentido en que el lector no tiene conocimiento de lo que ha pasado durante el proceso de evaluación. Y entonces aquí vemos un ejemplo eh, de un estudio en el área de, de investigaciones en cáncer, en el que los autores establecen que alrededor del 20 y 60% de los estudios no tienen problemas de, de reproducibilidad. Eh, otro aspecto asociado a la problemática del sistema de publicación clásico eh, es que es un sistema comercial, cuando yo hablo pues como de los sistemas comerciales, eh, que genera un alto margen de beneficio. Entonces aquí pueden ver por ejemplo el margen de beneficio de ciertos editores comerciales en comparación con el margen de beneficio de empresas eh, altamente reconocidas y ustedes pueden observar pues, que el margen es inclusive superior en ciertos casos. Y eso es algo mmm, crítico pues, porque la mayor parte del trabajo eh, de, de, de, de la publicación científica está hecha pues, por, por investigadores que lo hacen de manera voluntaria, gratuita. Entonces, eh, estamos en un sistema en el cual mmm, se puede decir que, que hay un pago que pagamos tres veces, entonces la, la, retomando un poco la, la presentación de, de, de apertura del evento, entonces tenemos eh, un pago asociado a, a la suscripción pues para las revistas que tienen el paywall, también en, la, en relación a la, a, la, a la conferencia inicial, eh, si los autores deciden ir por el acceso libre en revistas que tienen el APC, entonces pues eso implica también un costo, y están en la mitad las revistas híbridas en las que se paga por lado y lado. Y si consideramos que, pues, que los, los, las instituciones pagan a los investigadores sus salarios y dentro de sus, las acciones de los investigadores está la evaluación, e edición de los, de los artículos científicos, pueden decir entonces que, se, que estamos en un sistema en el que se paga tres veces y son prácticamente estas eh, editores comerciales que tienen el mayor provecho económico de, de este aspecto. Entonces, la idea del, del proyecto que quiero presentarles es un modelo para reapropiarse del sistema sobre la base de los preprints. Yo vi que ya se empezó a hablar de preprints al, en esta mañana y, a, y van a haber otras eh, charlas alrededor de los preprints. Entonces, solamente un recordatorio es una versión de un manuscrito que se, que se sube en un servidor y de forma gratuita y una vez... Este, este documento está en el servidor, pues se puede citar, que es lo, pues como algo muy importante para, para la comunidad científica. Este tipo de preprints tienen una gran ventaja porque es una manera de acelerar el debate científico, eh, de tal manera que una vez se carga el, el preprint, como lo hemos visto ¿no? en, en, en la conferencia, la gente ya puede eh, eh, discutir de la información, y, pero el problema es que no hay una evaluación por pares. Entonces, esto pues, genera también un problema de calidad potencial. Entonces, la idea de, de, de la iniciativa es generar un sistema de evaluación de los preprints. Y esa es la iniciativa PCI, Per Community In, que fue creada en el 2017. Y la idea entonces es formar comunidades de investigadores que van a evaluar preprints en el campo científico específico. Entonces pues aquí en la izquierda eh, tenemos algunos ejemplos de, de servidores de preprints y en la derecha alguna de las comunidades que ya existen. Ecología eh, fue la primera y, y pues Ciencia Animal es, es la, la iniciativa que yo estoy liderando. Entonces, ¿cómo funciona? Le, los autores, entonces, digamos que están en este proceso de enviar sus, sus preprints para evaluación. Entonces, uno de los requisitos es que todos los datos... Y la gente que trabaja, por ejemplo, en estadística o en modelación, eh, tienen que ser totalmente de libre acceso. Y eso se hace enviándolo pues, a un repositorio específico. Puede ser un repositorio institucional o público. Ese es el primer paso. El segundo paso es subir el preprint a cualquier servidor. Y una vez se tenga entonces este preprint, ellos, los autores van a enviar la información del, del, del DOI eh, de, el, el identificador del, del preprint a la plataforma del PCI y la idea aquí prácticamente el proceso de evaluación es similar, idéntico a, a una revista clásica hay un editor que nosotros lo llamamos recomendador que va a invitar revisores para evaluación del, del, del artículo y estos revisores pueden ser o no anónimos, entonces aquí el proceso es clásico, los revisores hacen eh, la evaluación la evaluación es, enviarlo, es enviar a los autores. los Rafael, autores, pues, vamos redondeando. Perfecto. Los autores van, eh, hacen la revisión y envían una nueva versión y bueno, hasta el momento en el que el editor tiene los elementos para tomar una decisión. Esa decisión puede rechazar el artículo o aceptarlo. Entonces, si lo acepta, lo que hace PCI es dar un sello de calidad. Y la originalidad del modelo es que el editor debe escribir un texto en el que explica por qué el artículo está recomendado y junto con el texto la revisión va a ser publicada en la plataforma. Entonces, generalmente lo que pasa es que los autores pueden dejar el preprint como tal o pueden enviarlo a diferentes eh, revistas, incluyendo el Pre-Community Journal, que es una revista diamante, o sea, completamente gratuita, que eh, va a tener en cuenta eh, sencillamente es la vía directa para publicar el preprint en, en, la, en, en esta revista u unas revistas que nosotros las llamamos las PCI friendly porque consideran la evaluación hecha en el PCI u también se puede enviar a otras revistas que que, que no no son necesariamente friendly to, al sistema PCI pero pues que muchas revistas aceptan ahorita el sistema de preprints la, la consecuencia principal de este modelo es ah, un ahorro en relación al, al, al costo de la publicación, un modelo mmm, que promueve la transparencia y accesibilidad de los resultados y también una alternativa para romper el negocio de los editores pues porque plantea un modelo diamante. Bueno y con eso eh, querías agradecerles por la atención y me disculpan nuevamente por el cambio de, de, no, de horario. No, no hay problema Rafael. Rafael, eh, bueno, yo no veo preguntas en el chat, sigo preguntando, a mí me encanta preguntar. Eh, yo realmente creo que el futuro de la comunicación científica está en, en modelos como el que tú estás exponiendo en este momento. Cuando yo veo a Archive, que la conozco tal vez mejor que las otras plataformas, también me puedo dar cuenta que hay varios físicos y matemáticos que no están publicando ya en revistas, ¿sí?, eh, ¿tú crees que eventualmente eh, podríamos estarnos saltando la etapa de la publicación de, de, del, del paper o, o, y podríamos sustentar la comunicación científica alrededor del preprint y, y el proceso de evaluación de preprint o es necesario mantener el tema de revista Muchas gracias Joana por, por, tu, por tu comentario muy pertinente cuando se inicia PCI la idea es que las revistas no son necesarias. Ese es el, el modelo. Pero como lo vimos en esta mañana, eh, la primera conferencia nos, nos habla de la contradicción en relación a la evaluación de la, del científico, de la científica. Y la evaluación de, de la ciencia se basa, en estos momentos, en la publicación de las revistas. Entonces, estamos frente a esa contradicción. Entonces, hay, hay que generar, de hecho, un cambio frente al sistema de evaluación para permitir la emergencia de, de este tipo de modelos. Y yo creo que estas iniciativas eh, van en la buena dirección para disminuir el peso del factor de impacto de todas estas métricas que son, eh, que tienen un detrimento frente, frente a la investigación. De acuerdo. Tengo una pregunta aquí de Julio Ceter. Me dice, ¿cualquier investigador puede subir su preprint en una plataforma PCI? Bueno, el, el, eh, para aclaración el, cualquier investigador, como lo vimos acá, puede enviar el perfil a cualquier servidor, eso es independiente Allá, yo, yo vi que hay colegas de ASAP Bio, ellos son expertos en, en la cuestión del perfil, lo puedes enviar en cualquier servidor y si existe un PCI en tu, en tu dominio científico, lo puedes enviar, pero PC, el PCI eh, no, no, no alberga el preprint. El preprint está en los servidores. Lo que hace PCI, el PCI es alberg, albergar la recomendación, o sea, la evaluación abierta, ¿no? que, que hablamos también, el Open Peer Review. Y cualquier sí. persona lo puede hacer y es completamente gratuito. Uno es el repositorio de preprint y el otro es el, el, el Open Peer Review, ¿no? Eh, exacto. O sea, son dos sistemas que se nutren, o sea, la idea es. Explotar la, la ventaja del preprint, que es gratuito, que es fácil, que cualquier persona lo puede usar y poner este sistema que permite poner un, una calidad, un sello de calidad sobre, el, sobre los preprints en, en diferentes campos. Ese, gracias, ese es Rafael. A ustedes, muchas gracias. Vamos entonces, ahora sí. Eh, con la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares. Y agradecemos por ahí derecho a la, a la ponente por, por habernos permitido. Estimada Joana, es grabación de video, entonces ah, okay, y ya nos comparte. Entonces no había ningún problema. ¿no? Verificamos si no, no. el tiempo, sí. Sí. Muy buenos días. Yo soy la doctora en ciencias, Luz de Bárbara de Pisa y Caballero de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba que le va a presentar la ponencia la crítica científica y el acto pedagógico en la evaluación editorial y por pares. El ciclo de la investigación científica cierra con la publicación de la investigación. En este proceso es importante la ponencia, que como evaluación crítica final realizan los editores y los pares revisores en busca de la calidad de la publicación y lleva varios intercambios que son necesarios entre el investigador y los revisores en los que se discuta y analiza el manuscrito para cumplir la finalidad constructiva de su mejoramiento y también de quien lo produce. Durante el proceso se ejerce la crítica científica casi siempre a ciegas y se desarrollan elementos del acto pedagógico de manera no intencionada. En este trabajo pretendo demostrar la necesidad del acto pedagógico en la crítica científica en los revisores para mejorar el resultado final. La ciencia abierta, por su parte, ofrece oportunidades al acto pedagógico que no se encuentran en la modalidad de la ciega, que es realmente la modalidad que hoy en día es más frecuente. Se para eso se realizó una investigación cualitativa de revisión y análisis bibliográfico sobre el objeto de investigación. Se revisaron varios trabajos publicados en diferentes bases de datos. Se triangularon estos resultados después de haber hecho una sistematización y se les presenta estructurado en tres partes, primera la crítica científica, segunda el acto pedagógico y tercero la crítica científica y el acto pedagógico en la ciencia abierta. La oponencia es un ejercicio crítico que es realizado por el oponente con el fin de dilucidar las dudas que haya dejado la lectura detallada y consciente de un informe final de investigación o de un proyecto. Los revisores de publicaciones realizan la oponencia a un manuscrito científico y se ajusta a las exigencias de la ciencia, de la especialidad, su ideología, su conocimiento, sobre métodos y experiencias y a las normas editoriales correspondientes a esa revista, buscando medir la calidad, factibilidad y rigurosidad científica. A pesar de que existen diferentes tipos de revisión en el mundo de la edición científica, se hace énfasis en la división simple ciego, doble ciego o en la revisión abierta. Es un proceso comúnmente colegiado en el que suelen participar dos o más árbitros o pares e incluso personal editor, dependiendo del estilo de revisión que aplique la publicación. Sin embargo, en este proceso de negociación o colegiatura no hay mucho espacio para los autores. El resultado de la crítica realizada queda entre los revisores y editores y se le comunica entonces a los autores que lo toman o lo dejan, con pocos o ningún intercambio constructivo de mejoramiento colaborativo. Estos intercambios a veces se producen muchas veces en el tiempo de manera tal que demora en la aceptación y la publicación del artículo pasado a veces meses. Este intercambio y colaboración se produciría mejor si se realizara la revisión crítica con un enfoque como acto pedagógico. El acto pedagógico es precisamente el espacio en el cual se da la relación triádica entre el docente que enseña el estudiante que aprende y el objeto del conocimiento o saber disciplinar. En el caso del contexto de las publicaciones científicas, la relación triádica se establece entre el autor, el revisor y el manuscrito. Desde la pedagogía, Vygotsky plantea su ley de doble formación, con una profunda modificación al proceso del conocimiento, donde plantea que todo nuevo modo de desarrollo en el proceso cognitivo es primeramente de carácter interpersonal o social y solo en un segundo momento se convierte en adquisición individual o intrapersonal, o sea... Viene outside, in. Para ello es necesaria la interacción y la colaboración entre revisores y autores, proceso que produce distante al ser las revisiones generalmente a ciegas. Los revisores y los autores no se conocen, lo que no permite el intercambio constructivo que llevaría a la mejora de un producto final de manera más eficiente. Conocerse también traería ciertas dificultades. No obstante, este tipo de ponencia en la que se realiza, por ejemplo, es la tesis de grado científico que se aplica a cualquier modalidad científica y realmente mientras que se mantenga el respeto y se mantenga la ética, todo fluye sin problemas. Ser receptivo a la crítica científica es una habilidad que se puede desarrollar y como cualquier habilidad duradera se debe practicar con frecuencia porque suele ser beneficiosa. El enfoque pedagógico crea una interrelación e integración Dialéctica de los saberes, de las tareas y funciones para el rol de revisor que se dinamizan en lo personalizado y se demuestra en el contexto de actuación de la revisión como proceso. Se evidencian como resultado en el momento de la publicación del manuscrito científico. Ofrece la relación o interrelaciones entre el revisor, el autor, el contenido y el contexto en una interrelación dialéctica, cognoscitiva, afectiva y social. La ciencia abierta es un cambio de paradigma que no cambia sustancialmente las motivaciones y objetivos de la ciencia si sí lo hace en sus métodos. Se trata de una nueva forma de hacer ciencia que es abierta, colaborativa y hecha con y para la sociedad. Es una visión mucho más amplia y participativa de la ciencia que se sustenta en el acceso libre sin restricciones a la información, al acceso abierto a los códigos, a los datos, a las publicaciones, así como un proceso de evaluación abierta que es el Open peer review. La ciencia abierta no cambia la motivación y objetivos objetivo de la investigación, sino el cómo hacer la ciencia y difundirla. Es a juicio de la autora más dinámica, creativa y transparente. El Open Peer Review o revisión abierta por pares forma parte de los modelos emergentes de la Open Science. En el proceso de revisión abierta, ambos, tanto autores como revisores, conocen la identidad del otro. Este modelo ofrece claridad al proceso de la comunicación entre el revisor y el autor y la identificación por ambos de posibles conflictos de interés, se crea un abierto y constante debate en cuanto a redacción sin cambiar lo que se hace, sino el cómo se hace. De manera tal que la oponencia también cambia. No es una relación triádica, pasa a ser una relación abierta. La aparición de nuevas enfermedades epidémicas, por ejemplo con la pandemia de la COVID-19, demostró que el Open peer Review aporta sistemas más ágiles, de comunicación científica que son transparentes, dinámicos y basados en el espíritu de lo abierto de esta manera hay puntos claves, la ponencia como acto pedagógico y forma crítica científica ejerce como proceso y como resultado a las publicaciones y su calidad, la ciencia abierta favorece la comunicación entre el revisor, el autor y la identificación por ambos de posibles conflictos de interés rompe con el esquema de la oponencia de una relación triádica a una relación abierta, participativa y colaborativa. De manera tal que podemos llegar a la conclusión de que la crítica científica en la revisión abierta y el acto pedagógico son procesos integrados en el cierre del ciclo de la investigación científica que realizan los editores y revisores proceso que transcurre con más eficiencia en el paradigma de la ciencia abierta y la revisión abierta. Apropiarse de los principios del acto pedagógico en la crítica científica de la revisión por pares y editorial permitiría mejorar la calidad de los sujetos del resultado y del proceso en sí. Esto queda particularmente potenciado en el paradigma de la ciencia abierta con la revisión abierta por pares. Al final aquí de las conclusiones les presentamos el link donde pueden encontrar este artículo completo que ya está en una revista del grupo 1 mes nuestro o sea en Scopus muchas gracias y buen día bueno gracias Eileen. gracias y gracias a todos por la paciencia de escuchar estas ponencias así pero les cuento que los ponentes cubanos no pueden usar Zoom sí esa es la razón por la que tuvieron que hacer sus ponencias a partir de videos eh, evaluación de revistas científicas, cómo contrarrestar las malas prácticas con principios de transparencia, es la ponencia que nos acompaña a continuación. Gracias, Julio. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por la por la participación, la organización aquí en, la, en esta mesa tan interesante. Eh, bueno, espero que sí me escuchen bien. Eh, cualquier cosa aquí me dicen, por favor. Eh, el título de esta ponencia eh, es Evaluación de revistas científicas, cómo contrarrestar las malas prácticas con principios de transparencia. En realidad, el objetivo principal de este estudio, de esta propuesta, es el contrarrestar, eh, contrarrestar las prácticas deshonestas en la producción científica a través de la transparencia de información, retomando algunos pri principios que propone la ciencia abierta. Eh, los sistemas de información actualmente también sirven como medida de verificación, de evaluación de revistas y eh, a aunque hay algunos sistemas que, que sí se enfocan mucho en la evaluación eh, minuciosa de revistas, también deben de contar con algunos mecanismos generales que permitan verificar que el ingreso a bases de datos o a sistemas de información eh, de estas revistas pues sea, eh, sea transparente y también sea... Eh, de alguna manera se puede evaluar la, la, la pertinencia y la y los, los digamos que los procesos que, la, que las revistas llevan a cabo para eh, para uh, de cómo llevan la publicación cómo, cómo es que hacen el tratamiento de, de de los manuscritos para poder validarlos y publicarlos entonces es digamos que es eh, es todo un circuito de información, de comunicación que está bien engranado para hacer que la ciencia, eh, y ahora la ciencia abierta, pues funcione. En realidad, eh, este, este pequeño estudio se basó en el análisis de la transparencia sobre algunos datos presentados en el gestor editorial de las revistas científicas y se tomó como base eh, el, la Hemeroteca Virtual Cielo, eh, la plataforma de Biblat y el directorio DOA de, de Revistas de Acceso Abierto. Eh, eh, en realidad, la base de esta propuesta es de que la ciencia abierta eh, pro, eh, eh, defiende algunos principios que están enfocados en, en hacer más amplia la comunicación, más transparente la comunicación científica, y en ese sentido, pues esos, esos criterios que aborda, pues también se pueden aplicar en la evaluación para la indicación de revistas en sistemas de información. Eh, también es bueno, eh, en este caso se retoman las, las recomendaciones del Comité de Ética COPE, que algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan, y bueno, se ha llegado a, a, a la conclusión de eh, o a la recomendación de que también eh, en cierto sentido como se está abriendo la comunicación científica eh, por ejemplo la, la revisión por pares pues también es necesario que la revisión y la evaluación de revistas que se eh, proyectan a sistemas de información pues también sea posible abrir ese tipo de evaluaciones y de comunicaciones para que en cierta medida, todo sea de igual manera transparente. El análisis eh, en el que se basa eh, principalmente este estudio es eh, que se propone que la evaluación de las revistas sea tanto de manera inicial, o sea, al momento en el que se postulan las revistas, pero también debe de realizarse de manera periódica. Las revistas deben ser revisadas con principios tanto cuantitativos como cualitativos, que es uno de los principios que defiende la ciencia abierta en el sentido de la evaluación científica, y establecer criterios básicos de transparencia para el escrutinio y validación de los agentes de producción científica, que en este momento pues, se pueden reconocer algunos como lo son congresos o editoriales, revistas, y también los mismos autores que son los que producen esta, eh, la información. La transparencia del proceso de comunicación científica se propone desde la formulación de ideas de investigación hasta su publicación y diseminación y esto abarca el proceso de gestión editorial abierto y la información abierta de la, con, de la conformación editorial. Algunas de las recomendaciones en las que se pueden defender esta apertura y que se publicaron en, en la recomendación de la UNESCO en 2021 es que pues el conocimiento debe de ser abierto y los y por ejemplo también hay otro estatuto que menciona sobre los valores fundamentales y principios rectores de la ciencia abierta en donde se defiende la transparencia el control la crítica y la reproducibilidad de la ciencia la responsabilidad respeto y rendición de cuentas la colaboración y participación e inclusión y bueno la propuesta es entonces ampliar la cobertura de recomendaciones para fomentar la transparencia en donde se pueden aplicar algunos principios que ya eh, actualmente ya están trabajándose, ya se están eh, eh, ejerciendo, como son, por ejemplo, eh, la transparencia en contribuciones y los roles de autores, qué tanto contribuyeron los autores y cuál fue su papel en la, en la publicación o en, el, en, en los resultados de cierta investigación. En este sentido tenemos la propuesta CREDIT. Eh, la revisión por pares abierta que también se propone que, este, que el listado de revisores dentro, de una, de, dentro del sitio de la revista pues sea transparente lo más transparente posible que cuenten con un ORCID que cuenten con una afiliación y de ser posible que el link nos lleve hacia la página de eh, personal de los de los editores que se están proponiendo como parte de comités científicos o comités editoriales. El depósito de datos abiertos que tiene, por ejemplo, nos podemos basar en las Top Guidelines o el, de, el depósito de, de preprints y de postprints, que es lo que ya eh, eh, se mencionó antes en, en, en esta mesa. El formato de evaluación que usan los dictaminadores también puede ser abierto. La afiliación de los autores debe de tener un contacto directo con ellos y al LORCIT que, que se propone, en ese sentido hay una plataforma que se llama Open Editors que ustedes pueden consultar donde vienen la información de muchos comités y, y equipos editoriales de revistas alrededor del mundo y esta información es totalmente abierta y también está organizada de cierta manera para la consulta eh, de esta información la descripción de las funciones específicas e instancias editoriales, por ejemplo, de quién es el equipo editorial. Julio, vamos sí. redondeando. Sí, gracias. ¿Quién es el consejo editorial? ¿Quién es el comité científico? Los editores asociados, editores de sección. Y también la, eh, es recomendable de que se ponga cuál es la función de todas estas instancias, cuál es el papel que está ejerciendo, no nada más mencionarlo, sino eh, que la revista describa eh, qué es lo que entiende por, la, por eh, o cuál es la funcionalidad, por qué está integrando de esta manera estos consejos dentro de su revista. Si se cobran APC y de eso, desglosar también los motivos eh, de ser posible, la declaración de conflictos de interés, datos de las instancias que financiaron los estudios y sobre todo eh, contar con una política de ratas y retractaciones que la, a lo mejor algunas revistas lo dan por sentado, pero creo que eh, eh, es importante que se eh, plasme de manera detallada cuáles son o, o qué es lo que la revista va a entender por errata o cuando haya algún conflicto con algunos este, trabajos. ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que... Eh, eh, eh, Actualmente hay algunos congresos e editoriales que también ya están, y editoriales que están este, fungiendo como editores eh, de revistas, entonces es necesario que estos congresos y editoriales de igual manera trans, eh, hagan transparente esta información sobre sus comités, sus, sobre sus maneras de evaluar eh, eh, los, los documentos que están este, publicando a través de alguna revista que esté eh, eh, que la estén gestionando ellos, entonces bueno, y en este sentido las reflexiones finales de este trabajo sería que al asumir criterios básicos que se promueve, que promueven la transparencia para una evaluación regional, se podrán cerrar filas y coadyuvar a prevenir la filtración de actores lesleales u oportunistas en el circuito de publicación científica los criterios aquí condensados son una ampliación de los que algunos índices ya existen ya exigen, perdón, pero con miras a reforzar los procesos editoriales de las revistas en acceso abierto y los sistemas de información pues fungen también como actores de verificación de los procesos de la investigación. Eh, y bueno, agradezco mucho a todos este, su atención y quedo abierto a las preguntas que, que puedan este, realizarse. Gracias. Gracias a ti, Julio. Eh... Otra vez no veo preguntas en el chat, pero yo sigo preguntando a mí, afortunadamente las preguntas no me faltan, y es, eh, es muy interesante la manera en la que tú estableces como cuáles son los faltantes en el código de ética en la publicación, me pregunto si lo que deberíamos es abocarnos todos a fortalecer eh, el código de ética de COPE, o cómo crees tú que podríamos ponernos de acuerdo en, en, este, en, en, esta, en estos códigos, eh, que yo siento que un poco nos disparan de los indexadores y, y de y de cope cosas pero no logramos ponernos todos de acuerdo en qué es lo que todo el mundo debería hacer y eh, yo creo que sería necesario así como empezar como se empezaron a hacer eh, algunas propuestas de eh, de sobre criterio de evaluaciones de revistas pues esos criterios en realidad nacieron de manera casi, o, o se podría decir orgánica, de cómo se fue conformando eh, algún, digamos que una unificación de criterios, ¿no? los esquemas de metadatos abiertos, por ejemplo, eh, establecen ciertos criterios eh, muy amplios sobre cómo es de, que se deben de estructurar las revistas, también eh, los mismos y indizadores, ¿no? Como bien lo mencionas, establecen ciertos criterios y yo creo que tiene que ver con que eh, se tienen que desarrollar este tipo de propuestas en donde, pues, se, eh, las propias revistas eh, eh, y dependiendo de su disciplina, comiencen a proponer o empiecen a proponer cuáles son digamos que los criterios que se considerarían eh, básicos que ya se deberían de tener para, sobre todo, para hacer transparente la comunicación de quiénes, es, quiénes conforman las revistas, ¿no? Porque hay revistas que son luego muy opacas dentro de su de su sistema de gestión, de evaluación, de manuscritos, de publicación, y aunque las revistas dicen, bueno, es que, pues, el que nada debe, nada teme, pues sí, por ejemplo, hay que empezar a tener apertura también a ese ciclo de verificación o a ese ciclo de publicación dentro de sus propios este, eh, sistemas, ¿sí? Entonces, esa sería la propuesta, es un tema muy amplio y creo que pudiéramos ir todos poco a poco eh, ir aportando. Correcto, Julio. Julio, mil gracias. Le voy, a dar el paso, le voy a dar el paso el siguiente Julio, Julio Santillana eh, con concepciones sobre métricas responsables en ciencia, tecnología e innovación Julio, bienvenido, mil gracias Gracias a ustedes este, por la oportunidad Bueno, aquí compartiendo un poco eh, algunos alcances, este es prácticamente el avance de un estudio que está en ejecución y bueno, eh, básicamente eh, lo que estamos abordando es un tema que se viene trabajando mucho en estos últimos años aquí, aquí en nuestros países y es eh, netamente lo que conlleva hablar de eh, la evaluación de la ciencia o la productividad científica. ¿no? Bien, eh, la, básicamente como antecedentes, eh, nosotros somos conscientes quienes estamos obviamente abocados al movimiento de ciencia abierta de que uno de estos, de los componentes, uno de los, de los movimientos que es el tema de la evaluación de la ciencia, evaluación científica, es, está definitivamente eh, en el tapete de la discusión. ¿no? Actualmente nosotros eh, sabemos de que prácticamente el desarrollo de la ciencia está muy supeditado precisamente a las evaluaciones, y estas definitivamente eh, han sido ya cuestionadas prácticamente en los últimos 10 años, y esto porque simplemente eh, se viene tergiversando bastante el propósito de evaluar y cómo se evalúa obviamente la, la ciencia y la, produ la producción científica y obviamente todos los actores, obviamente los investigadores, todos los actores que están involucrados en estos procesos. Eh, nosotros eh, prácticamente desde la declaración de San Francisco, conocido comúnmente como DORA, eh, tenemos ya un primer precedente y esto fue prácticamente hace, de, hace 10 años no, eh, sobre este cuestionamiento y esto a propósito como todos sabemos no, eh, de la persistencia eh, básicamente y esto lo conocemos acá en nuestra región porque aún no se da eh, del uso de eh, métricas o indicadores que de alguna manera eh, en, en, en el sesgo de su uso ¿no? eh, de alguna forma limitan eh, otros eh, alcances, ¿no? que de alguna manera eh, la producción científica de los investigadores ¿no? podría tener prácticamente, se, se mide más la, la producción, la cantidad, y no se mide la calidad. Y bueno, esto ha tenido una secuencia muy interesante que, si bien es cierto, eh, se ha dado eh, mediante una secuencia de manifiestos que, que menciono desde San Francisco, manifiesto de Leyden, el manifiesto de Helsinki, el de Hong Kong y este año el manifiesto de París, ¿no? Eh, definitivamente eh, lo, lo que nos eh, da a entender es que es un tema crítico y es crítico sobre todo para eh, países como los que se encuentran en nuestra región, en los cuales eh, requerimos generar mejores condiciones para desarrollar investigación, para desarrollar ciencia. Y definitivamente la forma en que es evaluada. Eh, el desempeño de la actividad científica de la actividad investigativa es limitante eh, no obstante eh, también en la región por ejemplo, mediante Claxo, eh, tenemos todo un foro precisamente eh, vinculado a lo que es evaluación de la ciencia, el FOLEC y precisamente yo ahí tengo para, para compartir eh, eh, un par de líneas que me gustaría mucho resaltar, ¿no? el FOLEC en su manifiesto de este año, precisaba que el objetivo principal de la evaluación científica y académica es garantizar el desarrollo de una ciencia de calidad con relevancia social, e ética, respetuosa de los derechos humanos y comprometida con la construcción de sociedades justas, democráticas y igualitarias Otro fragmento de la declaración de folet es que es necesaria una adaptación a la etapa actual de la ciencia abierta mediante nuevas políticas evaluativas que den prioridad a la valoración cualitativa de la investigación. Y también, por otro lado, señala que resulta fundamental recuperar el control de la comunidad académica y científica sobre los procesos de evaluación y sus Esto apenas es un fragmento, pero eh, lo quería resaltar porque si bien es cierto, se menciona mucho las declaraciones que se han dado en otras regiones, hay que destacar que también aquí en América Latina, aquí en el sur, global, también eh, ya estamos dando pautas sobre lo que queremos respecto a la evaluación eh, de la ciencia en nuestros países. Ahora bien, eh, lo que nosotros estamos iniciando y estamos ya prácticamente en proceso ya de inicio de análisis de datos, es en este estudio identificar eh, los principales conceptos sobre métricas responsables. ¿no? En ciencia, tecnología e innovación para desarrollar un constructo que permita promover eh, una definición común, los beneficios y desafíos que conlleva y los diversos medios para acceder a ellas. Y bueno, y ustedes se preguntarán por qué. Porque precisamente cuando nosotros hablamos de métricas responsables, a veces es muy complicado eh, instrumentalizar eh, la, la definición. Y por ende, al igual como UNESCO hizo el año pasado, eh, consolidando y planteando un, una conceptualización sobre la creciencia abierta, corresponde también empezar a trabajar en la conceptualización, en, en la elaboración de constructos para que los agentes eh, responsables de, eh, vamos a decirlo así, tomar, tomar las decisiones en cuanto a los procesos de evaluación en nuestros países, hablo de las agencias nacionales de, de CTI, ¿no? Eh, o los ministerios en otros casos, como en Colombia, ¿no? eh, puedan obviamente eh, trabajar con un, un concepto y un criterio más certero de, de qué hablamos eh, cuando hablamos de métricas responsables, toda vez que estamos hablando del contexto de la elaboración, de la producción científica de nuestros investigadores en nuestros países. Entonces, nosotros ya estamos, a, eh, hemos hecho una selección de fuentes de información. Julio, vamos sí. sobre, redondeando, por favor. Ok, entonces... Y bueno, también ya hemos hecho una recopilación de la producción científica eh, y también eh, eh, estamos categorizando ya la revisión de documentos. Eh, nosotros prácticamente hemos identificado eh, cerca a 400 documentos distintos que abordan el tema. ¿no? Estamos trabajando con algunas herramientas avanzadas, por ejemplo, eh, de la versión PRO de Dimensions, por ejemplo. ¿No? Eh, notamos que efectivamente eh, la producción que ha habido sobre eh, trabajos que hablan y de alguna manera conceptualiza lo que eh, son métricas responsables ¿no? parten desde el año 2013 y prácticamente eh, se eh, incrementa ya eh, eh, al final de esta década en el 2020 en el caso de eh, de la producción que es, hay en nuestro idioma sobre el mismo tema este todavía ha sido tardía a partir del año 2017, no obstante se mantiene con, constante tanto eh, en, en, en lengua hispana como en lengua falante, por ejemplo ¿no? bueno, eh, y algo ya para ir cerrando ya, a propósito que me dicen para ir redondeando muestra estas circunferencias ¿no? precisamente para eh, eh, hacer notar que es un tema bastante interesante porque aborda ¿No? varios temas adyacentes no que de alguna manera eh, nos van a permitir poder generar un constructo adecuado teorizar lo que son eh, métricas responsables y con esto de alguna manera tener una contribución concreta para poder también instrumentalizar eh, las acciones en, en cuanto a ello bueno eh, sin más agradezco bastante eh, el tiempo Muchas gracias gracias Julio a ti eh... Me tocó la última pregunta, lo cual me parece maravilloso. Mira, cuando, cuando a veces se ve el tema de las métricas responsables con agentes no, no académicos, o sea, gente por fuera de la carrera académica, se ve las métrica responsable como un esfuerzo de salvarle la carrera a los académicos, no como un esfuerzo de devolver la ciencia a, a, a lo que sí estamos de acuerdo todos, que es como ese eje estructural de desarrollo de civilizaciones. Eh, ¿Cómo crees tú que todo el movimiento de métricas responsables en América Latina puede darle vía a la evaluación científica de cara al desarrollo ciudadano a través de la, a través de la ciencia? A ganar posturas y a ganar sitios en los renglones de la economía, en la toma de decisiones, en, en, en, en la agenda política pública. Gracias por la pregunta, Joana. Muy eh, bien. Eh, para comenzar, eh, yo, no, yo y, y, y mi coinvestigador, eh, Carlos Vilch, nosotros partimos de la, del postulado que primero es necesario tener claro los conceptos. Por eso es el propósito de nuestra investigación. En segundo lugar, es obviamente necesario ¿no? eh, delimitar o describir la famosa, entre comillas, batería ¿no? de indicadores y de métricas que deben ser usadas para ello. Y esto obviamente tiene que sociabilizarse porque, como todos nosotros sabemos, los agentes eh, en las agencias nacionales de ciencia y tecnología o ministerios de nuestros países, lamentablemente eh, no pueden a veces entender esa, vamos a decirlo así, esa forma de evaluación de la producción científica eh, con, un, con un enfoque cualitativo. ¿no? Cosa que no es muy sencillo de decir. Prácticamente estamos en un tiempo que todo se cuantifica, ¿no? Entonces, y ahí hay un trabajo muy fino que desarrollar, eh, porque de alguna manera, eh, lamentablemente también quienes toman las decisiones, también, si bien es cierto, participan de estas agencias, de estos ministerios, son personas muy alejadas de la actividad científica. Son pocos los países de la región Puedo mencionar el caso de Chile y también de Colombia, en los cuales se está trabajando arduamente sobre el tema, pero no obstante, en los otros países de la región es muy difícil, no, entre comillas, ese eh, trabajo fino de persuasión, primero por los tomadores de decisiones en las agencias nacionales de CTI, y segundo, como tú manifiestas en la población misma, que de alguna manera tiene una percepción todavía un poco, eh, un poco limitada, Digo un poco porque de alguna manera eh, la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia de alguna manera acercó un poco a la gente de lo que era publicar en ciencia en alguna medida. Pero definitivamente hay, hay un proceso a seguir y bueno, creo que sería interesante ir viendo las lecciones aprendidas que los países que he mencionado, por ejemplo, ¿no? eh, ya están dando y que de alguna manera podemos ir afinando en otros países en los cuales todavía nos queda mucho trabajo por hacer al respecto pero que nosotros como todos los presentes estamos aquí al frente para hacer la lucha. Gracias Julio. Bueno con Julio Santillán cerramos nuestra jornada gracias por la paciencia estamos colgados pero les estoy dejando en el chat el enlace directo a la, a la conferencia que está sucediendo en este momento con Eva Méndez Rodríguez entonces, pues nada, los, los esperamos para las próximas mesas de ponencia, mesas de cocreación en la tarde, entonces pues nada, bienvenidísimos.